A ver, que tenemos a Arismendi la Antigua en vivo, que está ahora mismo con el presidente del colegio médico aquí en la seccional de San Francisco. Adelante, Arismendi. Gracias Yerjan. Asimismo es este polémico tema que tiene eh, enfrentado tanto a la Iglesia Católica como a los profesionales del derecho y también a la parte médica este tema del aborto En esta ocasión vamos a conversar con el doctor Marco Bonilla, presidente del Colegio Médico de la seccional Duarte Marcos, estamos en vivo para Telenor Canal 10 ¿Cuál es la posición del Colegio Médico ante este controversial tema del aborto? Correcto, mira, esto es un punto muy delicado porque efectivamente tiene mucho que ver con lo que es lo social, lo judicial, lo ético, médico y puramente la medicina. Eh, el aborto, hay indicaciones específicas cuando hay una, ciertas patologías que obligan a que la madre se vea precisada a, a realizar, a que se le realice un legrado para un aborto, pero ya eh, dentro de las etapas de la edad gestacional prudente y por alguna patología prudente. ¿Cuál es la etapa prudente? Hasta la 20 semanas. Ahora, luego, eh, por otras razones, eh, nosotros como médicos no podemos vernos obligados ni tampoco recomendamos el que una madre eh, tome esta decisión. Ahora, si... Eh, a veces hay una junta médica donde eh, se decide esto, es eh, por algún compromiso de la vida de la madre, ¿me entiende? Ah, el que se lleve a un aborto por algunas causas sociales, nosotros como médicos no podemos juzgar ni ser quien indique el, ese procedimiento, porque lo nuestro es salvar una vida, o en este caso tal vez dos, tal vez tres, y no podemos eh, recomendar esta práctica frente a cualquier otra situación. ¿Qué tan habitual es esta práctica acá en la provincia de Duarte? Eh, bueno, lo que pasa es que hay muchas veces que está oculto, porque hay muchas madres que lo deciden, o por su razón que sea, y lo hacen clandestinamente, o sea que una estadística no está muy clara, y además esto lo maneja... Eh, muy muy de lleno lo que es el área de ginecología, nosotros a veces se nos presentan casos eh, como colegio médico donde se nos informa, pero la estadística mayoritaria eh, va a corresponder a lo que son esa, esos casos que llegan ya con una, un gran avance del deterioro o de la madre, o del embarazo. De manera personal, ¿estaría de acuerdo o no con la aprobación del en aborto? En la manera personal, como una persona médico y además católico no estoy de acuerdo con los abortos. Bien, escucharon ustedes las declaraciones del doctor Marco Bonilla, presidente del Colegio Médico de esta seccional Duarte, ante este controversial tema del aborto. En cámara, Willy Hernández, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio.